Hoy, está. hoy me han invitado a un sitio donde supuestamente hay super literal una reunión de supercarros. carros dicen que es increíble hoy voy a llevar a ustedes a que me acompañen a ver esta reunión Vamos a ver. ya empezaron a organizarse algunos carros yo obviamente llegué temprano porque tenía que llegar temprano y está toda la sección de supras eh, al otro lado hay Audis y más al fondo ya les puedo mostrar hay otro tipo de carros <risa> ya entra les digo una locura como les dije aquí están organizados por marcas a un lado están Mustangs aquí al lado tengo Corvettes Miren, todo esto, Corvettes, Corvettes a este lado. Y bueno, todavía siguen pasando algunos carros. Mientras que se llega mientras que la gente se organiza. Y esto está increíble de locos. Vamos a hacer tomitas. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Cause I never stopping, I'm keeping it cold. I'm the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G OD made me this code, and I'm talking like no degrees This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV, it's coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. Some complicated homie is you always gonna wait until you in the moon. Miren la simpleza de Ferrari por dentro Fibra de carbono No tiene casi botones Y es súper súper sencillo Súper sencillo miren Wow Fibra de carbono That's nice Cachos este, este GT3 Porsche GT3 fuck me. imaginen esto cómo suena, no sé si la cámara logre captar realmente el sonido que se siente aquí, es impresionante, no, y hay otra parte donde claramente están todos los Porsche, yo definitivamente soy un amante del Porsche, y bueno, ya les voy a mostrar también esa es demasiado, es realmente una reunión que uno dice wow, wow, wow, no me imagino ahora cuando estén saliendo, qué locura, qué locura Uf, este colorcito me parece una locura Miren este color A mí no creo que se alcance a ver bien por la luz Y por el form la forma en que tengo sentida la cámara Pero es increíble Increíble bueno, y eso nada, nada que hacer. No, miren estos ojitos, no, es que por definitivamente nada, nada que hacer. este carro tan valioso a la calle y simplemente traerlo y mostrarlo a todos miren Quiero contarles algo. Llevo solo 20 minutos, 20 minutos aquí y, y empieza a sentirse más o menos como que les digo que es Miami. El sitio está increíble, hay una cantidad de carros increíbles, pero lo que pasa con Miami es que ya empiezan a pasar tantos Porsche, empiezan a pasar tantos Ferraris, empiezan a pasar tantos Lamborghinis que se empieza a volver normal y eso es una cosa que a la cual o sea yo no puedo creer esto en Miami realmente y, y estamos en una reunión claramente uno que a a pasar carros pasar carros y pasar carros y, y definitivamente uno dice wow hay muchísimos muchísimos carros con mostrar ojalá ojalá pueda conocer hay mucha gente y poder hablar de los carros de sus carros y algún día obviamente poder manejarlos o tener uno de esos no uno nunca sabe ojalá pero, pero definitivamente se empieza a volver normal se empieza a normalizar esto y es increíble, literal, pasan Bentleys y uno dice, bueno, está bien, está bonito, y pasan otros, pasan Ferraris, pasan, no, o sea, Lambos, Ford, los GT, pasan también, eh, bueno, Corvettes, de todo, Lexus, unos Lexus súper modificados, no, no, no se imagina, se empieza a volver raro, de verdad. Oh, Este spec Miren este spec A diferencia de ese Miren la diferencia entre ese y este Toda esta parte Que le han puesto en fibra de carbono Que se ve increíble Y el spec Está divino Je bueno, es el McLaren y oh. No puede ser, eso es por GT. Ya les muestro.